Vamos a probar este, este nuevo, este nuevo, es un teaser pues de, de Eleanor, Eleanor, se llama, no tengo el nombre, Eleanor, la escalera de Eleanor entonces vamos a ver, me sorprendió bastante el, el la calidad pues gráfica, se ve bastante bien, está hecho en Unity aquí tiene bueno, está bastante me gusta, se ve bastante bien, tiene su. se, se bueno este no sé si es eh, automático ese ese desvanecimiento que tiene porque supongo que es por las gráficas de, del computador no porque ha programado de esta forma eh, bueno hasta ahora lo que estoy viendo acá sin moviendo nada más aquí lo acabé pues de encontrar y lo descargué está pues gratis y hasta ahora lo que estoy viendo pues se ve bastante bien para estar hecho en Unity una, una iluminación bastante buena y los controles son pues normal con el PC con el teclado tiene aquí pues bueno yo voy a hacer como el el pues a jugarlo a ver qué tal está pues y de paso voy comentando todo lo que voy encontrando ¿no? aquí pues encontramos lo mismo de estas cornisas con su balaustrada, perdón, estas cornisas no, sino estas balaustradas con estos elementos en madera que son bastante. Eh, con esas molduras se llaman. Pues no son cornisas, no, cornisas ni molduras, no. Esas son como unas eh, un entablado, pero no. pues es en madera, pero no. no están. Eh, no, no son diferentes a las cornisas pues pero son bastante son como el arte de, de, del trabajo pues a mano pero no pues son diferentes a las cornisas que deberían estar allá arriba pero pues este no, no tiene no importa te este parece que es un estilo entre pues no sé yo creo que está trabajado con la parte de las maderas es eh, viene como un origen del Finlandia pero pero este estilo que tienes es un poco después del barroco, pero no, no recuerdo ahorita en el momento el nombre exacto eh, es muy similar al ardeco pero no bueno eh, en ese sentido aquí tengo ya puedo ir avanzando pero entonces ya vemos que aquí está el primer cosa que no nos gusta pues que eso avanza como a mil por hora hay que bajarle la velocidad eh, A la, a la aceleración tiene ese smooth que se ve ahí, bueno en la parte de la calidad gráfica ahí yo creo que se está viendo bastante mal porque no tengo pues un equipo de grabación entonces aquí pues yo lo veo bien pero seguramente se va a ver mal en el video las maderas están bien trabajados y aquí hay una puerta donde iniciamos se ve bastante bien no sé cómo se abrirán, no sé si se puede hacer algún clic o algo ah se puede hacer un acercamiento, genial se hace el smooth hacia el otro, usted sí aquí se hace el smooth para generar, pero no deja ver aquí sí, se desvanece lo anterior no sé, ah bueno aquí se me dejó ver, se concentró en la parte central pero aquí ya no baja bueno ni idea ahí están todas sus molduras se ve bastante bien para estar hecho en unity o la proximidad a la, la proximidad al alejarse esto también es bastante complejo de hacer porque tiene que hacer el, la transición y que intenta tratar de mmm, semejarse a la vista humana que es bastante complejo porque mmm, estos motores eso es lo que para nosotros es sencillo pues para ellos es difícil de hacer pues podemos ver los conceptos sí, y los conceptos, yo creo que esto sirve mucho para el estudio de las de hasta para el dibujo porque nos permite el concepto de acercarnos y o sea nos deja ver la proximidad de las cosas ¿no? la perspectiva en total y esto tal vez es como una ese sonido está bastante fuerte vamos a avanzar a ver que vemos un poco de latas bueno que no sé por qué están ahí aquí una pieza metálica no sé qué es esto latas a no. aquí nos pone como unas cosas aquí nos una... las deja ver si esto es como tal vez una nos deja ver como una parte de lo que estamos mirando ahí como un acercamiento está muy bueno el acercamiento se ve bastante bien se ve muy bien la calidad gráfica está muy buena ya de pronto la en la parte que tenga otros conceptos de los videojuegos pues eso sí no sé qué tanto porque pues <coughs> son conceptos ya más de trabajo pero aquí no tenemos como ninguna interfaz gráfica ni nada no hay nada no hay nada pues de que uno seleccione algún botón aquí para para el menú o algo no hay interacción pues en nada eh, Tampoco se puede salir porque ya lo intenté y no, no nos permite Entonces vamos a ver qué más íconos de personaje no tenemos eh, No tenemos nada más de que interfaz Estudie mecánicas, bueno vamos a ver por qué eso vamos a estudiar en, este, en mecánicas Que podemos hacer en este juego que nos ofrece pues en cuanto a mecánicas Aparte de una, pues, de una muestra visual ¿no? aquí hay algo pues este que tal vez es una es tiene mucho que ver con la con la saga de, de resident evil porque pues nos muestra estas figuras y nos muestra esta eh, esas esas cámaras vistas pues en, en la parte que nos quiere hacer como entender bueno y aquí que más a no parece que esto no muy... ah bueno si sí, ya va para la escalera este es, esta es la parte que más me gusta a mí de la de la exploración ah, ese es Eleanor, Entonces, esta es la escalera de Eleanor está bien el concepto bien trabajado porque pues por lo menos eh, tiene coherencia con lo que nos está mostrando bueno también hay unos cuadros aquí no sé muy posiblemente de realismo, naturalismo, no es de naturalismo, tiene algunos unas casas se ve bastante, bastante bien Esos parecen los cuadros de Surat, de Gustavo Surat Pues en cuanto a las en cuanto a las el concepto técnico pues de la lo que estamos viendo está bastante bastante bueno vamos a seguir avanzando si nos permite porque el, el pc es bastante lento Aquí con unas maderas bueno tengo que decir que esto es la primera vez que hago eh, un trabajo así de que de un estudio gráfico pues de gráfico en 3D que estoy probando entonces no sé qué tanto va a funcionar no sé qué tanto va a funcionar pero me gusta aquí nos muestra un hueco o sea que quiere decir que esta escaleras está en el aire entonces de pronto en un principio va a sonar un poco duro y fuerte lo que voy a empezar a hacer en cuanto a estos videos de, de, de estudiar ciertas cosas que, están, eh, que analizo y que estudiar ciertas cosas que me inquietan eh, acerca de lo que conozco entonces va, va, a, ser una, va a ser un poco eh, así pues, o sea pienso que es de las cosas que uno tiene, pues que piensa y, y vamos a ver qué más podemos sacar en cuanto a los aquí tengo ya anotado pues todo lo que lo que creo que puedo estarle estudiando a estos ciertos, estos, pues a la parte de videojuegos y a ver cómo le cómo, cómo sacamos el, el qué conclusión sacamos ¿no? aquí ya se nos está viendo todo el pues se ve toda la parte del del boom trabajo el boom el, los que no sepan pues el boom es la esa es una técnica para hacer eh, que las cosas se vean en 3d a partir de gráficos en 2d eh, utilizando mapas ese es el boom si la iluminación se ve bien para que se nos vea un poco como muy fuerte para este hall pero está bien está muy bien trabajado este pronto los conceptos de acercamiento y lejanía y eso el foco están como de un poquito raros que si llegamos acá y enfocamos en algún punto ahí haciendo clic, bueno, se llega a ver bien pero a la hora de difuminar como que bueno, si mantiene un foco está bien por ese lado pero siempre como que no sé, es extraño todavía de pronto más adelante si uno lo ve publicado este juego algún día, que esto es un demo de pronto funciona y aquí bueno vamos a ver qué más encontramos, nada, ah, porque de pronto ya como que se acaba esto eso es todo Ah no, aquí se cae abrir. Ah, volvemos a la... Uy. Uy se puede abrir está en los míos. Tiene que seguir igual los estados. Pero muy seguramente aquí algo se tiene que bajar. Algo tiene que haber cambiado acá. Uy. Se parece todo al de... Uy, Dios. Ya nos acercamos y no, ya le da uno miedo. Fuerte el ambiente, ¿no? No sé, ese espectro da miedo. Está bastante miedoso. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hay un screamer por ahí. ¿no? Uy, no. se está pidiendo bastante recurso el volumen ya se cayó ese ruido que estaba fastidioso aquí hay otros cuadros ah son los mismos de arriba están de es como de las delicias no no sé bien quién es este son cuadros clásicos pues la madera se ve espectacular es super la madera ya se cambia un poco la iluminación parece que se está haciendo más de noche vamos a ver bajemos es hasta que pide recursos como un velaco vamos a ver si lo soporte eso que está en calidad baja en mi computador es malo vamos a ver qué pasa aquí, que volvimos a entrar al mismo lado puerta se ve bastante bien se ve rayada ya volvemos a salir otra vez al mismo lado vamos a ver qué más si hay algo más porque ya parece que eso es todo bueno, en las molduras, esas que tiene ahí almacenadas no, en la pared, está muy bueno tiene un diseño bueno este, esta escalera Uy, para arriba Otra vez, no Ahora sí nos va a atacar, se está moviendo No Pero no podemos hacer nada, no podemos atacarla No, se vino El espectro No ¡Ah! Nos va a matar ¡Uf! Fuerte, fuerte Elianos, Starway Playability Sir Renato Aruf. Aquí están los desarrolladores y programadores. Aruf de Oliveira. Ahí están Blender. Substance Painter. Ahí están los, los créditos. 3D Code. Bastante bueno. vamos a ver si podemos si podemos volverlo sí que no nos saque porque quiero volver a mirar esa esa imagen siempre si genera alguna qué hay esto no entiendo esto es, Pues no sé qué es esto, un error, un hueco, no sé qué es eso, no sé podré correr, con algo pues ya sabemos todo lo que está pasando hay en esa Parece así se prendió una especie de luz. Ah si, sí, el se prende la luz, esto no, ya no lo teníamos Está hecho en Blender Bueno, muy bueno, vamos a revisarlos Desarquémonos a ver qué pasa Si, sí, aquí ya no sale la otra detallada de los modelos que están bastante buenos bien modelados esas maderas material Esta escultura tiene cosas muy buenos modelos muy buenos espacios cerrados interior exterior y lo que yo quería ver vamos a ver para terminar ya para no alargarse más Ah no, no salió por el otro lado, ¿no? Sale por acá <risa> No, y se nos alcanza Vámonos rápido A ver qué pasa Ah, Lo cuido por allá Bien, ahí sí. Pues vámonos a mirar animados Rigger, Renato A. Renato Design Desarrollado, Rigger Animator Texto Renato Arufo. 3 de coat Photoshop, Maya, ZBrush. Ahí están todas las. Bien, está muy bueno. Bien, con eso ya vemos ahí, podemos terminar. Y para que lo prueben, ¿no? Porque está, está bueno. Están en. Bueno, el dejo el link en de la descarga para que lo descargue. Listo. Bye.